Bienvenidos a mi canal, eh, nuevo vídeo, nuevo tutorial eh, de velas. ¿Y qué vamos a hacer esta vez? Vamos a hacer una vela también un poquito diferente, eh, un poquito original, puede que las haya muy parecidas en el mercado, pero bueno, esta es, esta es diferente. Vamos a hacer primero con la técnica de la inmersión una zanahoria. Y la zanahoria la va a estar sujetando un conejito también de cera. El conejito, lo vamos a hacer con cera maleable. Bien, ¿Qué utilizamos para la zanahoria? Cera o parafina de 56, esta ya está teñida, color naranja. Después le aplicaremos un poquito de verde, tenemos aquí pastillas, también coloreadas, para ahorrar un poquito el tiempo. Y, y bueno, después daremos paso a hacer el conejito. Pero primero, vamos con la zanahoria. Vamos allá Bueno, pues como con todas las velas de inmersión Cogemos la mecha Y le ponemos una tuerca o una palometa Como estoy haciendo en este caso Mirad ¿Ves? Le ponemos la, la mecha por dentro Y le hacemos un, un nudito simplemente Ya está Bien, ahora sumergir eh, no os preocupéis que parece que, que la sumerjo poco Después ya la voy a ir sumergiendo más Os fijáis que el agua no está burbujeante No está hirviendo Pero tenemos la cera calentita Justo a temperatura adecuada Sin estar demasiado caliente Veis que ya la voy sumergiendo un poco más Después cuando le quite la parte metálica Ya va a entrar mucha más mecha y al agua para que vaya engordando y así va a ser eh, todo el tiempo eh, con lo que es la zanahoria no con el conejito ya va a ser otra cosa bien ahora que ya ha engordado un poquito ya pesa algo la mecha le quitamos la parte metálica lo que es la, la tuerca o la palometa en este caso le voy a quitar un poco de cera de la parte inferior veis porque es donde va a ir el verde la parte verde va a ir ahí y seguimos sumergiendo. Y así que nos vaya engordando la, la vela. Un poquito más. Bueno, aquí ya ya la hemos engordado bastante. Pero aún vamos a engordarla más. Le estoy dando ya forma. Eh, cuando la sumerjo le hago dos pasadas bajas. O sea, en la parte inferior le hago... A, eh, como menos de un tercio la sumerjo después un poquito más y después una capa ya entera le quitamos otra vez el, lo que nos sobra de la parte inferior para después hacer el, el verde bien seguimos engordándola un poquito más Queremos que quede una zanahoria lo más natural posible. Así. Y ahora unas marquitas. Pues ahora yo estoy utilizando esta herramienta, pero con, con la parte que no corta de un cuchillo, pues también lo podéis hacer. Es pues unas, unas rayitas como las zanahorias. Ahora sí, le cortamos la mecha por donde sujetábamos. Y así quedaría nuestra, nuestra parte baja de la zanahoria. Vamos a dejarla enfriar ahora. Bien, he cogido unas pastillas de color verde, pero podéis teñirla a vosotros. Eh, para final de 56, la, la teñís en verde y ya la tenéis. Bien, secamos un poquito la, la zanahoria. Y vamos a sumergir la mecha que nos ha quedado por la parte superior en color verde. Así, lo mismo que hemos hecho con la parte inferior de la zanahoria. O lo que es la zanahoria. Vamos engordando poco a poco. No vamos a necesitar engordarla tanto. Ya veis que ha cogido un poquito de volumen. Aplastamos un poquito para ir dándole forma. ¿Veis? Y seguimos. así más o menos ya ha engordado ya bastante vamos a separar la mecha de la cera con, con mucho cuidado de no romper el resto de, la, de lo que hemos hecho en cera y me la pasamos un poquito y ahora separamos así nuestra mecha Veis la tenemos separada Ahora que hemos separado la mecha Vamos a darles unos cortes a esta cera Con mucho cuidadito Porque está muy blandita esta cera eh Le vamos a ir dando forma Pues a estos trocitos Se os puede romper algún trocito De la parte superior Pero bueno es normal eh Es muy delicada esta cera y ahora para endurecerla un poquito Los trozos las, las ramitas los sumergimos en cera Cera Y agua Recordar Para que enfríe un poquito más rápido esta cera Que nos haga más cuerpo Así otro poquito más Y aquí ya tendríamos básicamente la, nuestra zanahoria La dejamos enfriar, bien Así es como me viene a mí la parafina maleable Es de medio kilo, la hemos eh, ya fundido Ya veis que he hecho algunas pastillitas Y, y relleno estos moldes de, de semisferas Para hacer con estas pequeñas la cabeza del conejo al final he decidido convertir el conejo también en una vela ¿Y qué vamos a hacer? Pues muy fácil pasar la mecha por la mitad de, de nuestra cabeza Cortamos un trozo larguito Así más o menos Cogemos las dos mitades pequeñitas Una a un lado, la otra al otro Juntamos bien Con el calor de nuestras manos Nos ayudamos tenemos la cabecita, ahora con esto Vamos a hacer el cuerpo Estos son unos moldes de, de unas bombas de, de sales de baño Y yo lo he aprovechado Pues para hacer el cuerpo Y lo mismo que con la cabeza Ponemos la mecha En, en el medio de estas De estas semisferas Así Nos vamos a ayudar también con Una pistola de calor, ya veis esta Aplicamos calor para que se nos Unan bien las dos, los dos mitades Así, más o menos Y las unimos Vais a notar que en los bordes vais a, van a estar más blanditos Y ahora, pues con la mano vamos a ir dándole poco a poco forma Así nos quedaría lo que es la primera parte de lo que es el cuerpo Ahora tenemos aquí unas herramientas para tallar Voy a ampliar esta grande en principio para desbastar un poquito. Vais a ver que. A ver, ahora aquí la temperatura es bastante elevada. Entonces no tengo dificultad al tallar. Vamos desbastando poco a poco para darle forma al, a lo que es la parte delantera del cuerpo. Tenemos que rebajarla. No queremos que nos salga muy barrigón el conejito Que tenga algo de pancita Con los restos pues vamos a aprovecharlos Y vamos a ir dándole más volumen a la cabeza Y por el cuello para que se nos punten bien las dos bolas Así más o menos Veis que está muy blandita Ahora un poquito más de cera para hacerle el, el morro al conejo. Y seguimos desbastando un poquito más. Bueno, si eh, habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, por supuesto. Y bueno, recuerdo eh, darle like al, al vídeo si os ha gustado. Básicamente por, por los algoritmos. Y, y bueno, suscribiros si os gustan mis vídeos. Aquí tenéis mitad del cuerpo del conejito. Aún falta lisarlo. Ya le he puesto un brazo, la pata, el rabo, una oreja. Vamos a quitar el, el brazo para... Bueno, lo separamos un poquito para devastar un poquito más de, de barriga del conejito. Así, más o menos. Damos, lo, lo equilibramos, las dos mitades que sean más o menos iguales El mismo grosor Ahora mirar ya se ve bastante mucho, bueno, se ve mucho mejor que antes, digo yo, ¿no? Aquí tenéis por otro lado que me falta ponerle los brazos Y hay que darle aún algún retoquito En la oreja Volvemos a coger algún resto Para darle volumen Donde Por aquí, por lo que es el, La pata Una de las patas traseras Vamos a darle el volumen que tiene la otra Y ya veis, con restos De haber quitado volumen al, al conejo a la, Al cuerpo del conejo Vamos a hacerle también la, la, la patita, lo que es el pie. Ya veis, simplemente poniendo o quitando cera es como vamos haciendo este conejito. No tiene ninguna complicación. Ahora sí necesitamos de, de una de los de las cera de las pastillitas que quité un trocito de cera para hacerle el bracito no me llega con lo que he quitado y más así ya es un poquito más compacto queda mejor este lo estoy haciendo un poquito largo pero bueno después le, le quitamos ahí lo que sobre es para que se nos una bien y ahora por así le damos forma más o menos y quitamos lo que nos, nos sobra Ya veis, simplemente con los dedos Está muy blandita esta cera Sobre todo estos días que hace bastante calor por aquí Ahora la orejita También cogemos otro trocito La aplastamos un poquito Le damos así un poco de forma Que no quede derechita como la otra Y a unirlo a la cabeza Así más o menos, ahora le haré lo que es la, el, un poquito de forma por dentro de la oreja con, con la herramienta de que he utilizado est esta, esta misma. Vamos a quitarle hacerle una hendidura para que quede un poquito más realista la oreja. Ahora, ya hemos terminado el conejo, pero nos falta decoración. Vamos a hacerle un lacito alrededor, alrededor del cuello. Esta es otra cera que tengo maleable Pero bueno, esta ya es de otra marca Y, y venía en estos botes Le ponemos un, ahora los ojitos Con cera que ya había preparado yo en color negro Aquí ya tenéis, la que había preparado Es simplemente fundir la cera, le añadir sanilina y listo Ahí más o menos colocamos los ojitos Vamos a hacerle ahora el morrito ya veis, un triangulito Y así nos quedaría más o menos el, el conejo le, quitamos el, le cortamos lo que es la parte inferior de, de mecha que nos sobra A ver, ahora por aquí Y ponemos la zanahoria para que la sujete Y aquí tenemos nuestro conejo infantil con su zanahoria Es un típico conejo de cuento Bueno, pues muchísimas gracias por llegar aquí Y espero que sigáis viendo mis vídeos Chao